Manifestar las cosas que quieres lograr durante tu día a día, durante tu vida, te va a llevar un tiempo. Mi nombre es Emiliano y bienvenido a esta maravillosa comunidad. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este maravilloso canal donde hablamos de espiritualidad, ley de atracción, neurociencia y sobre todo desarrollo personal. Estoy más activo en TikTok y en Spotify que en canal de YouTube. Pero bueno, el cortisol es la hormona del estrés y es justamente el estrés es el enemigo de la manifestación. Si es una persona bastante estresada, una persona que se estresa muchísimo, te invito obviamente a cualquiera de mis meditaciones que voy a dejarlas por aquí en una lista. Haces clic por ahí arriba creo, o sea, en toda la lista de las meditaciones que he desarrollado a lo largo de este canal de YouTube. Pero vamos a centrarnos en lo que es el problema, que este es el cortisol. El cortisol es una hormona que obviamente necesitamos en nuestro cuerpo, es una hormona que eh, de alguna manera como que sube en la mañana, empieza a subir, llega a un pico y después empieza a bajar en la noche para que por supuesto puedas dormir. Cuando ese cortisol elevado se mantiene súper elevado por cuestiones del trabajo, cuestiones de pareja, cuestiones de lo que sea, ese cortisol no te deja manifestar porque los pensamientos predominantes a la hora de manifestar tienen que ser pensamientos, no te digo positivos y vibrar alto y esas cosas Porque por favor ya estamos en una ascensión de conciencia bastante elevada como para decir Vibra, vibra, vibra, vibra No, tipo vamos a vibrar tanto que vamos a irnos por Entonces no es la idea seguir esos consejos de personas que vibran, vibran, vibran, vibran, vibran todo el tiempo Hay pensamiento positivo, no El tema de todo esto es empezar a hacerle caso a tu sistema nervioso el tema de este cortisol elevado, por lo que decía, tu trabajo, la pareja, las deudas, el dinero, lo que sea, son pensamientos que el cerebro no entiende si está en lo real o es ilusorio. El cerebro lo da todo como algo real. Vamos a poner un ejercicio y obviamente te voy a pedir no que cierre los ojos ni nada de eso, pero imagínate que tienes en tu mano derecha un limón, esto ya lo he dicho en un video anterior, un limón y que te lo pones en tu boca y que sientes la saliva como siente un poco ácido, no, no, no, no, no sientes como tus papilas gustativas empiezan como a segregar más saliva porque el cerebro no entiende lo que es algo real, no entiende que realmente esto no está pasando y eso justamente con las situaciones del trabajo, situaciones con el dinero, situaciones con tu pareja hace que las genere como algo real. Entonces qué pasa con estos pensamientos y la hormona del cortisol? Lo que generalmente pasa es que como los pensamientos el cerebro los ve como algo real que está pasando y genera más cortisol y genera estrés, genera adrenalina lo que sucede es que te impide manifestar y terminas manifestando más de lo mismo o terminas manifestando lo que no querías manifestar por ejemplo, querés manifestar dinero pero todo el tiempo te sentís de alguna manera como que te falta, que no llegas con las deudas, que esto, que el otro, no te voy a decir que de alguna manera agarres y digas, no, yo llego con las deudas, yo puedo con el dinero, no, sino que calmes tu sistema nervioso, empiezas a, a respirar de alguna manera un poco mejor, porque la respiración es algo muy importante y realmente no sabemos respirar a la hora de manifestar perdón, a la hora de meditar para conseguir nuestras manifestaciones. Es como un, unas piezas de dominó que se caen unas a otras, es como van uno al lado de otro y realmente como que no puedes escapar a eso. Realmente como que, bueno, mi pareja sale, tengo inseguridades, empiezo a pensar que se va con otra persona, empiezo a pensar que se va con otra persona, me genera ansiedad, me genera estrés, me genera cortisol elevado, no puedo parar de pensar en eso, entonces lo que hago es el se, se empieza a agitar, empezamos a tener más adrenalina y ahí es como que desencadena todo. Entonces, ¿cómo quieres manifestar tus sueños si realmente estás pensando, o sea, cómo quieres manifestar una pareja ideal si realmente lo que está predominando constantemente es eso? O sea, atender tus pensamientos con, obviamente, una persona que esté especializada, con algún psicólogo, pero también ayudar con herramientas que te ayuden a calmar el sistema nervioso, como puede ser la meditación o todo lo que a ti te relaje. Puede ser ir, ir al gimnasio, hacer ejercicio, correr, caminar, incluso también eh, tocarte. Entonces, ¿qué pasa cuando meditamos, visualizamos, estrenamos al gimnasio, hacemos cualquiera de estas cosas que he dicho anteriormente? El sistema nervioso se calma. El más, eh, cuando vamos al gimnasio podemos liberar muchísimo cortisol y se recomienda ir de mañana porque en la mañana como que lo tenemos más subido que en la noche. En la noche es como que vamos ahí como medio pero, generalmente, conviene ir en la mañana porque está elevada la hormona del cortisol. Entonces, te vas a sentir muchísimo mejor a lo largo del día. Cuando visualizas o cuando meditas, generalmente lo que sucede es que el sistema nervioso se calma los pensamientos se van. Obviamente, cuando empiezas a meditar y no conoces bien cómo es meditar y es la primera vez que meditas, obviamente te va a empezar a picar el cuerpo, te va a empezar a venir pensamientos. Lo que tienes que hacer con ese momento es, de alguna manera, como decirle a los pensamientos que vengan, mira, ahora voy a meditar, después te atiendo. Ahora voy a meditar después, porque van a venir un montón: que tenemos que lavar la ropa, que tenemos que llegar al trabajo, que tenemos que preparar la comida, que tenemos que alimentar a los gatos, que tenemos. Y empieza como un montón de pensamientos que vos te acordás y tipo, vivís en estado, o sea, realmente vivís es en un estado de fight or flight, o sea, todo el tiempo correr o pelear. O si sea, realmente lo que te hace sentir bien en las mañanas es hacer un scripting y realmente ya he hablado del scripting en otro video, por ahí el mejor scripting que puedes hacer es hacerle una carta al universo explicándole. No en positivo, no en, en, en afirmativo, en, en presente, en todas esas cosas que, basta, ya terminemos con ese tema. Explicándole, eh, mira, yo estoy cansada, quiero sentirme muy bien, estoy harta de este trabajo, estoy cansada, quiero sentirme bien, quiero tener la pareja, me siento lista para la pareja, el trabajo ideal, lo que tú quieras, exprésaselo." Realmente, y ponte frente al espejo e imagínate que la persona que tienes enfrente no eres tú, sino que es el universo, es entidad, Dios, lo que tú quieras, y lee de eso en voz alta y siéntete convencido o convencido que te lo mereces. Realmente así funciona la ley de atracción. La ley de atracción no es más que empezar a relajar nuestro sistema nervioso, activar nuestro sistema activo reticular y empezar a fijar nuestra atención en lo que nos merecemos. No es más que eso, no es realismo mágico, no es magia, es de alguna manera tener un buen autoconcepto, empezar a relajar el sistema nervioso, porque con el sistema nervioso relajado empezamos a ver cosas que antes no veíamos, empezar a activar el SAR, que es el activo articular, y ahí nos vamos a fijar la atención en todo lo que queremos lograr, en lo que sea que tú quieras lograr. Por eso estas herramientas como la visualización, la meditación, el script, eh, los audios, subliminales o todo lo que tú quieras funcionan pero son herramientas no es algo mágico lo que sí es mágico es lo que ocurre porque lo que llamamos magia son cosas que la física aún no puede explicar y si realmente quieres probar o sea de alguna manera sientes que la ley de atracción no funciona que es un mito eres una persona escéptica como yo lo era hace mucho tiempo eh, no te voy a decir que lo prediques nada pero por lo menos por tres días tres días empieza a decirte soy una persona con suerte, soy una persona con suerte, soy una persona con suerte y bueno recuerda que siempre hay como un precio que pagar a las cosas que queremos materializar siempre, siempre hay un precio, una acción recompensa, lo mismo que pasa con los trabajos eh, normales los trabajos donde vamos allá, cumplimos con tantas horas, hacemos diferentes tareas y al final de mes nos recompensan con dinero, es exactamente lo mismo Así que bueno, gracias por estar un día más en este canal. Te invito a que te suscribas si realmente esta información te sirvió. Puedes pasárselo a ser un amigo, una amiga, darle like. Eh, y bueno, nos vemos la próxima. Adiós.